Hola, soy Arme y bienvenidos a mi canal, esta vez os traigo estas velitas en forma de paquetes de regalo Espero que os guste el tutorial Bien, empezamos para de 56 La fundimos Es para hacer este molde redondo, vamos a hacer la, la vela de la caja redonda Tenemos también una aguja para poner la mecha eh, crayolas para darle color podéis utilizar anilinas eh, esencia de canela esto es mecha q3 eh, para ponerle a nuestro molde utilizaríamos varias mechas esto es su para sujetar las mechas que son unos palillos chinos Bien, ya tenemos la, la cera fundida lo primero que, hacer, que hacemos es echarle un trocito pequeño de azul porque queremos eh, encontrar un azul clarito y esto es bastante fuerte y ahora un poquito de blanco sobre la punta de la crayola así removemos bien ya veis cómo va cambiando el tono de, de la cera así ya está bien Apagamos el fuego, ya sabéis, siempre la cera la fundimos al baño maría eh, Le añadimos la esencia, que esta vez eh, vuelve a ser de canela como en el vídeo anterior Porque estamos en épocas navideñas Así unas cuantas gotitas Y removemos, eh, ya os digo siempre, la, la esencia una vez apagado el fuego Bien, ya veis el molde de silicona, no hace falta aceitarlo y bueno ahora estoy pensando, vamos a deshacernos de la aguja y de esta mecha, no vamos a utilizar, vamos a utilizar estos palitos para introducir la mecha, este y este otro, y vamos a hacerlo con mecha ya parafinada, vertemos ya toda la cantidad de cera que tenemos en el recipiente y dejamos enfriar un poco. Un poco nada más. Ahora cuando se nos ha hecho una capitadura en la parte superior, le introducimos los dos palitos o varillas. Vamos a ver, así que estoy más o menos a la misma distancia. Incluso le podríamos llegar a poner tres mechas, si quisierais. Así dejamos enfriar. Esta es la... La, la mecha que vamos a utilizar para afinada, Q3. Bien, ha enfriado. Retiramos, no está fría del todo. Retiramos los palillos y desmoldamos. Ya veréis por qué no está fría del todo. Ya veréis, cuando ponga los palitos, veréis por qué. Vamos a pasar bien, a hacer bien los agujeros. ¿Lo veis? A ver, se ha saltado un poquito de cera. Líquida. Ya está Vamos a pasar otra vez Ahí Veis que está un poquito Blandita la cera Es cuando hay que hacer Esto eh Antes de que esté eh, Dura del todo Tomamos la medida de la De la vela y un poquito más Pues va a llevar decoración y además vamos a hacerle un tirabuzón al final de la mecha. Así, más o menos. Y cortamos. Ya tenemos las dos mechas preparadas. Las pasamos por dentro de los agujeros que hemos hecho. Hasta abajo. Voy a dar la vuelta voy a coger ahora estos metalitos estas bases para, para mechas y vamos a ponérselo en la base necesitamos la tenacilla Ahí está. y ahora pasamos la mecha y vamos a ponerle el primer ojalito bueno, también podéis ponerle la el ojal sin estar puesta la mecha, ¿eh? Así y para abajo. Ah, ponemos. Apretamos un poquito en el, en el borde del saliente metálico para no deformar la base. Ahí. Y ya está. ¿Veis? Giramos y listos Podríais hacer la sin estos metales, ¿eh? Sin estas bases de metálicas Ahora, con esta lámina Azulón, de color azulón Vamos a hacer la tapa de la caja Muy fácil Tomamos medida Vamos a ver Aquí la, vamos a aprovechar bien la lámina sobre un, un extremo, ponemos la vela y con un simple punzón podéis utilizar un cúter también o un cuchillo, yo simplemente el punzón ya me va, me va a marcar bien la lámina y, y lograré separar la pieza bien sin tener que pasar el, el cúter. ¿Veis? Le he cargado un poquito al punzón y listo Ya se separa Tenemos nuestro disco Y ahora lo que vamos a utilizar Es la regla Para hacer una Una tirita Para el borde de la tapa de la caja Y lo mismo con el punzón eh, pasaremos eh, la medida pues como un, un centímetro y medio dos más o menos eh. eso ya depende de cada uno si quiere que sea una tapa estrechita o, o más ancha pasamos así un punzón varias veces ahí no se resiste más y ya hemos cortado Bien, pasamos ahora a unir, primero a hacer los agujeritos, va a pasar las mechas en la tapa Los voy a hacer un poquito a ojo, a ver ahí más o menos Aquí Y el otro pues, más o menos a la misma distancia Ahí ya tenemos los agujerillos Vamos a aplicar calor con la pistola de calor. Si no tenéis, podéis emplear un secador en modo caliente. Y ahora lo pasamos por los agujeros que hemos hecho. Las mechitas. Así. Ahí. Volvemos ahora a pasarle, a darle calor, ya veréis cómo lo hacemos, porque así no se va a sentar del todo, ¿veis que se mueve? Sí, vamos a aplicarle calor, pero vamos a levantar un poquito, un poquito para arriba, ahora levantamos la, la lámina, damos calor, a lo que es la parte de abajo y la parte de arriba a la vez. Para que se funda un poquito y apretamos un poquito una contra la otra. Sí. Y ahora la, la tirita del, de la lámina. Aplicamos calor. no me va a llegar este calor pero bueno es para situarla y darle forma primero después cuando ya le hayamos dado la forma pues le volvemos a aplicar el calor a las dos partes a la vez ¿eh? así más o menos la forma ahí Sí, así se resbala así que hay que darle aplicar calor a lo que es la vela a la parafina de 56 ahí así y por aquí donde la unión de la parte trasera Bien, esto de la parte superior se arregla complicando calor Para que quede más lisito, ¿eh? Unimos bien Así Y otro poquito por aquí para que no se nos noten las juntas. Vamos a quitar esta marquita que tiene aquí aplicando calor. Después una vez de frío ya se pone bien, eh. Se normaliza el color y eso. Bien, ya lo dejamos a un ladito y ahora sí vamos a aplicar. Vamos a, perdón, vamos a utilizar la lámina blanca. Vamos a hacerle la decoración del lazo. Otra vez eh, cogemos el, el punzón y marcamos Hacemos dos tiritas iguales Aplicamos calor Y una en este sentido Aplicamos calor a la segunda y vamos a hacerle los agujeros Recordad, tenéis que hacer los agujeros porque va a pasar por donde están las mechas Volvemos a hacerlo a ojo circulando más o menos la misma medida así y ahora pasamos las mechitas y las situamos bien Nos queda más decoración con el lacito Así cortamos dos partes, tres partes iguales Vamos a hacer los rabitos del lazo Situamos así más o menos Aplicamos calor Y así Uno sobre el otro Y ahora con esto vamos a hacer las lazadas vamos a ver esta primero aplicamos el calor y así simplemente lo damos sobre sí misma ahí tenemos el primero vamos a hacer una especie de moñita como le llamamos aquí al lacito una y otro, vamos a ayudarnos de, de esta parte del alicate para darle forma redondeada así aplicamos cada uno parte inferior y situamos ahora, para terminar, lo que hacemos es ponerle unos tirabuzones Aprovecho y os agradezco muchísimo que hayáis llegado a este punto del tutorial. Si os gustan mis vídeos ya sabéis darle pulgar para arriba, al like. Si queréis suscribiros adelante, seguiré subiendo vídeos, tutoriales sobre velas. Y os animo a participar en la comunidad cuando haga preguntas. Como esta, de hacer la cajita de la vela en forma de cajita Aquí tenemos una Y aquí tenéis otros dos ejemplos de cajitas Unas más decoradas y otras menos Muchísimas gracias por verme y chao